Un saludo cordial eh, a este importante medio de comunicación y toda su teleaudiencia. Efectivamente, como Consejo de la Magistratura hemos oh, culminado, hemos recibido ayer en sala plena el informe final de la auditoría jurídica eh, que, hemos, eh, que se ha realizado como Consejo de la Magistratura a partir de la Dirección de Control y Fiscalización y sus oh, auditores jurídicos, ¿no? en un número de tres, se ha terminado el análisis eh, de 56 expedientes ¿no? que representa este caso, el informe tiene un contenido de 261 fojas, en ese contenido hemos encontrado y estamos reflejando o se está reflejando eh, el establecimiento de importantes hallazgos e indicios que esperamos eh, permita de manera definitiva esclarecer este caso tan doloroso para Bolivia. Entre los hallazgos, eh, hemos en la etapa de preparatoria, ¿no? de, los, de parte de los personal de apoyo jurisdiccional, de parte de los jueces, hemos encontrado muchos uh, incumplimientos, aplazos, mal manejo de, de expedientes, de pérdida de actas, resoluciones, etcétera, Hay un conjunto de faltas que nos hacen presumir que se han cometido faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Y lo mismo para los jueces que han participado en esta primera etapa. ¿no? En total, entre la primera etapa preparatoria y la del juicio oral, seis jueces han participado y habría eh, presuntamente, no, presuntamente decimos, eh, responsabilidad para eh, los seis jueces y también para todos los funcionarios de apoyo jurisdiccional. Paralelamente hemos encontrado también algunos indicios eh, respecto a la actuación de los fiscales que aparentemente participaron en un número de 14 de todo este proceso que ha durado hasta la sentencia, tres años y cuatro meses. A la fecha estamos a cuatro años ¿no? de un caso tan bullado, tan emblemático, tan doloroso, que no se ha esclarecido. ¿no? Esto nos tendrá que llamar a la reflexión a todas las autoridades que tenemos que ver con el sistema judicial, con la administración de justicia en Bolivia, ...para que podamos enfrentar, plantear, aplicar, implementar los correctivos necesarios. Bueno, doctor, este informe, ¿dónde se los remite? ¿Qué tipo de procesos eh, se van a ir a dar a partir de ahora? En el caso de los funcionarios eh, jurisdiccionales, de apoyo jurisdiccional y jurisdiccionales... ...hablamos de jueces, y secretarios, actuarios, oficiales de diligencias... En ese caso vamos a remitir eh, la auditoría ante el juez o la jueza disciplinaria de turno de la Ciudad de La Paz. Entonces, esta autoridad eh, sustanciará la investigación y el procesamiento correspondiente para determinar lo que corresponde en derecho. Es la autoridad competente en el ejercicio de la potestad disciplinaria. También vamos a enviar copias al señor fiscal general del Estado, y al fiscal eh, departamental de La Paz, para que también en el marco de sus atribuciones actúen como corresponde en derecho respecto a la actuación de los oh, señores fiscales en el caso. Es importante también, en la auditoría, en el resumen que se ha brindado, eh, está, se nombra la juez Pacajes, ¿qué pasa con el juez eh, Mérida y, y Guerrero? Miren, el pueblo conoce, el pueblo boliviano conoce que en el caso de la doctora Pacajes, el consejo, en el marco de la transitoriedad todavía de los cargos judiciales de los jueces, hemos oh, oh, destituido a esa doctora por todos los antecedentes y por ese grave daño a la imagen de la justicia boliviana que se estaba produciendo a partir de esos audios, de, de esas actuaciones. ¿no? Contra eh, los otros dos jueces, Asumiremos una decisión en la próxima sala plena. En el marco también de, eh, si corresponde, ¿no? en derecho, en marco de estos indicios, eh, una vez que estemos completos en, con el quórum, los tres consejeros. Pues eh, conocen, el doctor Alcón, nuestro presidente, está con una misión oficial. ¿no? A más tardar, hasta el próximo miércoles, jueves, tendremos una decisión final respecto a la situación jurídica también de estos dos jueces.